Hola familias, presentamos hoy la nueva Victor Rice. Es una multigrupo con normativa ISAI, con lo cual podremos llevar a nuestro hijo desde 40 centímetros hasta 1,50 metros. Como veis, es una silla con rotación 360 grados, ¿vale? Pero también se puede mantener a 90 grados para poder instalar a nuestro hijo sin ningún tipo de problema. Cuenta con unos reductores. De muy buena calidad, con acabados de foam en la cabecita. Y cuenta también con una pata para tener mejor instalación de nuestra silla. Esta silla, al ser E-Side, puede llevarse a contramarcha hasta 05 o hasta edad de 4 años. Para tener alguna referencia para que lo tengáis siempre claro. Aquí, como veis, tiene un antihuelco que nos va a permitir tener un espacio... Bastante interesante entre lo que es el respaldo del asiento y los pies de nuestros hijos y tiene un reclinaje que está con 40 grados de inclinación tal y como marca la normativa. Se puede bloquear la silla para cuando vaya a favor de marcha pero si, si no, no, no deseáis que la silla pierda su rotación sacando este sistema podemos aún mantener la rotación a favor de marcha para que así poder hacer la instalación de nuestro hijo sin ningún tipo de problemas. Sin más, deciros que la silla no la tenéis disponible, Bebés Victoria, y que contamos con tres colores. Este sería el modelo Agate Grey, pero también disponemos en color negro negro y en un gris bastante interesante. Nada más, espero que os haya gustado y se puede ver Victoria.